hola eh, gente, esto es uno de esto es un nuevo capítulo curioso, nuevo traigo un vídeo de un tournet y hoy, eh, bueno, no estamos exactamente en el juego, pero vamos a hablar sobre un tournet, más concretamente de el clan, vale, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando? bueno, simplemente quiero deciros eh, que a mucha gente eh, os interesa porque... Eh, bastante de vosotros me habéis pedido jugar conmigo que si queréis entrar en el LC y no sé qué pues ya podéis ahora mismo ya podéis eh, podéis entrar en este discord el cual voy a dejar en la descripción y eh, bueno que, que deciros eh, lo que vamos a hacer ahora mismo en, en lo que sería un tournet y LC es que vamos a crear una pequeña cantera para todos aquellos que queráis entrar a LC eh, ¿qué significa esto? pues bueno que podéis entrar aquí al servidor eh, podéis si queréis jugar con nosotros a lo mejor pues nos metemos en algún servidor público y todos aquellos que queráis ser canteranos eh, después de haber pasado por eh, un servidor público y haber estado jugando con vosotros a partir de ahí vemos eh, qué podemos hacer eh, con, con, ver, con vosotros, a ver si eh, nos gusta cómo jugáis y demás cómo para, para eh, meteros en la cantera ¿Qué significa entrar en la cantera? Entrar en la cantera significa que si vamos a echar una clan war y nosotros eh, queremos eh, algún alguna ayuda, necesitamos a alguien para que juegue con nosotros pues todos los que seáis canteranos y veamos que, que bueno, que bueno, y habéis llegado a canteranos, pues eh, os avisaremos. Os avisaremos si falta alguno de los de pues para que podáis jugar con nosotros. ¿Qué más? Bueno, eh, he hecho esta sección, la sección de veteranos, ya que eh, hay algunas personas del LC que siempre han sido del LC. Actualmente hay. 11 personas en el LC que soy que en plan somos Olof, eh, Wanted Pachi, eh, Uno, Orana, eh, Albebu, David eh, Patata, More y yo, ¿vale? Eso seríamos todos los, los miembros del LC. ¿Qué pasa? Que actualmente ha, ha habido nuevas intercorporaciones, las cuales son gente que juega mucho a un turnet y ya en sí eran eran. eran del. ¿Cómo decirlo? Eran del LC, pero pero no estaban dentro. Que son eh, el Crizones y Lupach. Es decir. Eh, seríamos eh, actualmente 13. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que, como he dicho antes, hay mucha gente que ya no juega un turnet. O a lo mejor. No, no busca eh, plan, no, no busca language, no no se mete con LC ¿sabes? simplemente a lo mejor va por su cuenta o va a otros juegos o lo que sea entonces eh, esa gente que ya no, no juega tanto con nosotros lo que los hemos hecho ha sido meterlos en eh, veteranos ¿Qué son veteranos? Los veteranos son aquellos que, pues eso, que no. que ya no juegan, pero que siguen perteneciendo a LC. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente puede seguir jugando con nosotros, pero después de, de ver que, obviamente, aún siguen calientes, ¿sabes? Como, para, como para meterse en una clan war o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí simplemente eh, lo, lo metemos aquí en veteranos en rc y eh, pueden entrar a y al disco sin problema vale eh, ¿Qué más iba a decir yo acerca de esto bueno pues eso lo la, ahora mismo la gente que somos más eh, más activas como casi siempre ha sido somos Guante, eh, Quinzones, lupach, More, Olof y yo. ¿Vale? Que lo que pasa es que hay otra gente que también juega, pero no juega con nosotros. Sí, por ejemplo, eh, Albebu1, eh, ¿quién más os digo por aquí? Patata, eh, que dice que a lo mejor no juega más. Pachi, y falta por aquí, que no están aún en el grupo, David y, eh, y está, me parece, ¿no? 1, 2, 3, 4, David 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí, sí, 11, sí, sí, son 11, 11, 11, me he rayado, porque ya estaba contando yo 13, sí, 11, vale, sí, nosotros 11, entonces pues pues eso, simplemente sería sería eso así que nada ya sabéis lo que queráis entrar a... al lc pues ya sabéis os venís aquí os metéis en en el discord que os lo dejaré en la descripción aquí ya estáis viendo que hay gente que pues eso por ejemplo Javito mate quiere... quiere entrar y aquí hay otra gente que a lo mejor también también quiere entrar y mucha gente, pues ha estado viendo, pues eso que se ha estado metiendo ahora. Se ha metido Lupa Chimores ayer y ha habido más gente uniéndose al servidor. Vale, y ya está. En sí, esto sería toda la sala. Aquí estaría la sala del BC, la sala de los veteranos. Que aquí solo podemos entrar, pues, obviamente, los del LC y los veteranos, los canteranos. Que eh, imagínate, yo que sé, Javito te quiere, quiere, en plan me ha pasado las pruebas entre comillas y nos gusta como juego y tal pues nada nos ponemos aquí en cantera y eh, ya se podría meter aquí en canteranos eh, pues eso ya luego pues los públicos que aquí os podéis meter cualquiera que queráis jugar con nosotros y ya está pues esto esto sería esto sería todo voy a mirar también por aquí eh, vale. eh aquí los miembros vale aquí estáis viendo los los, mie los miembros faltaría por aquí eh, faltaría por aquí eso eh, el, el David si estáis viendo aquí Ah, este hombre de veterano es porque este chaval es un colega mío que, que en su momento jugó con nosotros pero lo abandonó bastante pronto lo he dejado ahí porque al fin y al cabo él no va a jugar más pero bueno está ahí por la, por la gracia más que nada eh, y ya está, ya por el resto aquí, aquí estarían todos Así que bueno, no me enrollo más. esto es todo, si queréis más vídeos de un turno, ya sabéis, dale like y yo os lo traeré, os podéis meter en este servidor cuando queráis, mejor no queréis ni siquiera entrar en el EC, simplemente queréis jugar con nosotros, pues os podéis meter en el servidor y, y, y, os, y os metemos aquí y se acabó, simplemente os quedáis con como estáis, sabes, con sin rol y os podéis seguir metiendo aquí en, lo, en los discos públicos, no mucho más. Los eh, espero aquí en, en el Discord. Y ya sabéis, si queréis más vídeos de un turno, dale like. Y nada, hay que dejar este capítulo. Espero que haya estado. Y adiós.